que no se a la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 Hay cosa que le va a llegar el método de que lo obtengas y le den de los datos en yo por él.